¿Te enfocas en la meta o en el proceso? Quédate ya te explico, es mucho más importante enfocarse en el proceso, más no en la meta. La meta hay que tenerla muy clara porque es la que nos va a dar la guía para qué pasos debemos seguir para poder llegar a cumplir esa meta. Ahora bien, por mucho que tengamos clara la meta, si no tomamos en cuenta cómo realizar el proceso y no contamos con una guía que nos diga a nosotros paso a paso qué es lo que debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Cada una de estas actividades que tenemos en nuestra meta para poder llegar a ese objetivo, simple y llanamente la meta va a seguir estando clara, pero nunca la vamos a alcanzar. Por lo tanto, te recomiendo que ubiques un manual de procedimientos o que te lo hagas tú mismo, coloques una cantidad de actividades a las cuales vas a realizar, te hagas de un horario, para que de esa manera puedas, según los hábitos que van a estar alrededor de ese proceso, seguirlos cada uno día a día, y en 21 días te aseguro que vas a estar más cerca de tu meta. Sígueme para más consejos.